Hola, tú, que gratis. ¿Ah, gratis? Ah, vale. Gracias. Se ve súper guapo, parece el camino de Dragon Ball Z. son las famosas setas de Sevilla. Llevo tres años en esta hermosa ciudad y no las había conocido. Nuestra prima Nieves hoy nos ha invitado y la verdad que estamos muy complacidos. Unas excelentes vistas y bueno, una linda experiencia para compartirles el día de hoy. Está <risa> Esa cara de alegría <risa> que el tiene. Ya lo <risa> Wow, un espectáculo amigos aquí nosotros desde las setas de Sevilla que llevan aproximadamente 10 años en la ciudad como nos ha dicho nuestra prima nieves bueno la verdad que unas vistas bastante hermosas de la ciudad nos ha salido gratis a nosotros ser residentes pero si tú eres extranjero y vienes a sevilla pues te costará tres <risa> Si puedes, de Navidad, está muy bonito. Navidad más bonita ¿no? Y para despedir los primos, muy atentos a esta recomendación de la prima Nieves. ¿A las citas cuándo hay que venir? En Navidad. En Navidad nos comenta que está muy alumbrado, muy bonito. Pero bueno, si sí, puedes venir cualquier día es una ocasión especial para visitarlas. THANK YOU.